porque hubo una marcha, Raquel Gracino pertenece a docentes autoconvocados, está en línea con nosotros, eh, obviamente marcharon, necesitan tener la mejora salarial de, de, de lo que tanto hablamos a veces, pero bueno, vamos a hablar directamente con ella que nos va a contar qué pasó. Raquel, gracias por estar en contacto con LB 7 ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias a ustedes por el espacio Contanos un poco, porque para aquellos que están escuchando Arranca febrero y uno dice docentes, pero falta todavía Pero sin embargo hay que tener presente que hay que empezar a hablar de paritarias Hay que empezar a hablar de mejoras salariales Sí, sí, hay que empezar a hablar de paritarias Y estamos en una situación muy grave por la irregularidad del sindicato mayoritario Entonces, bueno, hay como ahí una cuestión muy difusa de quién va a llevar adelante las negociaciones porque se han realizado elecciones para renovar la conducción el año pasado, pero han sido elecciones fraudulentas que hasta ahora están anuladas. Uh -huh. Hay quien se proclama ganador pero que ha entrado empujando por el estacionamiento, que no hay todavía un fallo que sea efectivo de la justicia. En tanto, bueno, estamos de alguna manera acéfalo. Y claro. se han conformado, es lo que nos preocupa, eh, un nuevo frente gremial, o sea que ahora tendríamos dos frentes gremiales, pero ambos colaboracionistas con el gobierno, diciendo que lo que les importa es juntarse a conversar, eh, y no han hecho ninguna consulta a las bases. Mm -hmm. No están canalizando los problemas de la docencia, que son, como se dice, el salario, que está perdiendo ah, por goleada contra la inflación, que no se puede detener. Hay gran cantidad de docentes, los docentes que recién se inicia, que están hoy en lo que sería una canasta de indigencia. Hay gran cantidad de docentes que están por debajo de la línea de la canasta de pobreza, la mayoría. Mire, el docente con mayor antigüedad llega a 130, o sea, está por debajo de la canasta de pobreza. Así que, bueno, hemos participado en una convocatoria que había para decir y decirles a los colegas que, sin duda, la lucha la tenemos que preparar. Uh -huh. Raquel, y entre, en el... entre esos pedidos estamos hablando de el tema salarial, porque hay marcadas muy bien... ¿La canasta básica lo que vale? ¿Cuánto tendría que estar sí. ganando un docente que recién comienza? ¿Tienen ustedes esos números claro. ya? Claro, uh -huh. el que recién se inicia debe estar en 80, el que tiene toda la antigüedad está más sí. o menos en 130 sí. y la canasta familiar está en 280, por lo uh -huh. que hemos escuchado en todos los medios. Entonces mire usted la distancia abismal que hay entre el sueldo, por eso no se llega a fin de mes, ...y uno anda parchando como puede la economía... ...cada cada día, cada semana, cada mes... Uh -huh. ...porque estamos muy lejos de la canasta familiar... ...la canasta básica, y queremos aclarar eso también... ...es la canasta, la canasta de pobreza es la canasta alimentaria... ...pero usted no solamente come para vivir... ...también tiene que vestirse, pagar el alquiler... ...pagar el impuesto que ahora vienen con esos tarifatos... ...bueno, creemos que hay que dar una lucha fuerte... ...pero además... Uh -huh. Somos conscientes, porque toda la sociedad escucha en los medios cómo se está hablando del ajuste fiscal. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está este pagando cuotas religiosamente el gobierno ha impuesto un enorme ajuste a educación, a salud y a niñez. Por lo tanto, peligra enormemente el sueldo de todos los trabajadores de la educación, de la salud y del área de niñez. Uh -huh. Entonces, por ello... ...consideramos que hay que llevar una lucha adelante de conjunto... ...y para ello hay que fortalecerla... ...vamos a ir a las asambleas escolares... ...y en las escuelas discutir estas cuestiones... ...está la cuestión salarial, edilicia... ...el tema de la obra social... ...el subsidio de salud ya no te cubre prácticamente nada... ...el CESPAP, que es el organismo donde se obtienen las licencias... ...los docentes sufren maltrato permanentemente... ...el sueldo que se paga en puchitos de agotera... ...porque los aumentos son en negro que dan un tipo vale, que sale como en una planita adicional, pero nunca se incorpora a la boleta, o sea, uno nunca sabe cuánto ni nunca tiene toda esta plata junta. claro, claro. Entonces, bueno, es, es muy irregular, la verdad, la situación es tremenda. Llamamos también a la comunidad porque decimos, el problema de la educación no es solamente un problema de los docentes, es un problema de toda la sociedad. Tenemos que defender la educación, la salud, todo lo que corresponde a la niñez, bueno, y esto tiene que ser de conjunto Ayúdame, ayúdame acá eh, Raquel, hoy estuvieron marchando ustedes, estuvieron en la Plaza Independencia sí. Sí. en la jornada del día de hoy ¿Cuál es el siguiente paso de, de, de, de los docentes autoconvocados? El lunes 6 se ha discutido acá hacer otra eh, reunión, una asamblea pero en el horario de la tarde, a las 19 horas, Ajá. recordando que el día 6 se incorporan ya a su trabajo en los directivos. Y sí. el día 8 está convocado el personal docente. Entonces, el día 6, hacer una asamblea en la plaza para discutir con qué vamos a ir todos a las escuelas a organizar las asambleas en estas semanas que tenemos para preparar el nuevo inicio. Claro, el nuevo inicio directamente. Eh, ahora claro. te, te, te hago una, otra de las preguntas. Este Frente Docente que también se formó hace poco, este Frente Gremial en Tucumán, sí. ¿ustedes sí, están sí. Por, por, por fuera? Y sí, ese uh -uh. frente docente que se ha formado Digamos, esa persona que ha tomado, que se ha impuesto Se ha autoproclamado como secretario general Todavía no tiene el fallo que tiene que tener O sea, legalmente no está constituido todavía ese sindicato uh -huh. Luego, no ha discutido con la base docente Si verdaderamente la base docente quiere sumarse a ese frente Que si usted mira, ya no está enmarcado en la sectera Sino que está enmarcado en la CGT Claro Mire qué grave si nosotros vamos a ir a su mano a ese frente de la CGT, cuando la CGT a nivel nacional ya ha dicho que va a acompañar eh, las elecciones de, del oficialismo, pero además ya ha dicho que va a ir por paritaria del 60%, cuando ya es la inflación que hemos perdido el año pasado sabemos que ha sido de 100% y no se va a modificar. Acá en Tucumán también ya han salido a decir que van a acompañar la candidatura Mansur Caldo eh, y Chala, la CGT Tucumán, y bueno, si ¿sí son ellos los que nos imponen el ajuste, ¿cómo vamos a ir a...? Es difícil, ahí uh -huh. se ve que hay un colaboracionismo, que hay una connivencia, y que no hay voluntad de llevar adelante un plan de lucha, porque uh -huh. si no, lo primero que deberían haber hecho es consultar a su nueva base docente. Uh -huh. Y eso no ha sucedido. Raquel, sentía o sea que este nuevo frente lo que está haciendo es perjudicar a los docentes de CIS. Sí, absolutamente. Uh -huh. Bueno, igual que el otro, colaboracionista. Nosotros lo denunciamos oportunamente. Toledo era el alfil de Mansur, eh, Brito el, el alfil de Faldo. Y bueno, así están ellos todavía dirimiendo la batalla interna a ver quién se queda con la representación del sindicato, con la justicia que hasta ahora avala. Hemos hecho un amparo porque esas elecciones han sido anuladas por fraudulenta. Bueno, está todo ahí en Veremos sin duda ahora termina la, juria, la feria judicial el 6, tendrán. Ellos necesitan, imagínese usted, institucionalizar a TEP para poder llevar adelante las negociaciones paritarias que más le convengan. Mm, que van a terminar después afectando al resto, digo, ¿no? Porque... Afectando lo que, claro. al resto, absolutamente. Mm. Porque la, la... Como usted dice perfectamente, la paritaria docente abre las negociaciones para todos los demás. A los mismos compañeros trabajadores de la salud ahora los están maltratando eh, el patrón de estancia ha salido que primero va, va a negociar con docentes que no tienen ninguna que tienen una situación irregular fraudulenta y recién va, va a trabajar con ellos bueno los compañeros de todas maneras están llevando adelante un plan de lucha nosotros creemos que el plan de lucha hay que darlo de conjunto y armar, bueno, una coordinación con todos los sectores, porque sin duda nos afectan los mismos problemas. Uh -huh. Bueno, Raquel, queda entonces confirmado. Lunes que viene, 19 horas a las 7 de, la de la tarde, sí. también en Plaza Independencia. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a estar ahí viendo. Y bueno, y ¿ustedes no han recibido ningún llamado desde lado del Estado? ¿Nadie los ha convocado? No, no, ni creemos que vayan a convocarnos, mm. pero nosotros por eso les decimos a los colegas, tenemos que trabajar las asambleas escolares, sí. tenemos que trabajar una gran asamblea docente y que sean paritarios electos los que entren ahí, mm. electos por las bases, para que den cuenta de la lucha genuina que uno quiere, y no que ya hagan los negociados en puertas cerradas como se viene acostumbrando con ese gremio históricamente. Mm -hmm. Raquel, te agradecemos la comunicación con V 7 como siempre. Muchas gracias por el espacio, saludos a ustedes y a su audiencia.